La viuda de Luis Rajoy Brey insinúa que Soraya traicionó al expresidente en la moción de censura. Asunción Soto, viuda de Luis Rajoy Brey, insinúa que Soraya Sáenz de Santa María traicionó al expresidente Mariano Rajoy en la moción de censura. La cuñada de Rajoy pide abiertamente votar a Pablo Casado en las primarias de este sábado. Y entre otros motivos lo hace porque cree que la exvicepresidenta traicionó a Rajoy en los días clave de la moción de censura. Una imagen vale más que mil palabras, señala Asunción mostrando la ya famosa fotografía del bolso de Soraya en el escaño de Mariano Rajoy la tarde decisiva de la moción de censura. Esta foto pertenece al fatídico día de la moción de censura que le dio la presidencia a Pedro Sánchez. Vamos por la primera pregunta. ¿Por qué Pedro Sánchez dijo con tal rotundidad ese día que si Rajoy se iba, él retiraba la moción?, pregunta la cuñada del expresidente. Quien iba a ocupar su puesto en esos momentos críticos, tú y tu bolso, estabas esperando que se fuera y guardando el sitio para que nadie más que tú sentara en ese escaño tus posaderas, añade en su muro de Facebook. Las frases son todo un cúmulo de preguntas insinuaciones que lanzan la duda de lo ocurrido en plena moción de censura. OcDiario publicó aquellos días que PNV mantuvo una opción abierta de gobernabilidad para el PP. Eso sí. Esa opción pasaba por la dimisión de Rajoy y por la llegada de otros perfil más asumible por ellos. Este diario además, informó tras confirmarlo con fuentes de la máxima solvencia, que los nacionalistas vascos estaban conformes con el hecho de que la persona que relevara a Rajoy fuese Soraya Saenz de Santa María. Las preguntas de la cuñada de Rajoy apuntan en una dirección que va más allá. La de que eso hubiese sido realizado a espaldas del presidente Rajoy.